Colunito aquí, eh, regresando a Ecuador para realizar un trámite, él está aquí ahora mismo en su favorita, estamos haciendo la cola para embarcar, eh, estamos en la T1 que vamos a Ir Europa, pues nada para agradecer a todos por todo lo que están haciendo, que si no fuera por, por ustedes, eh, todo lo que se mueve, yo... No lo hubiese podido tener al Lunito, bueno, aquí lo... Lunito va a ser o está ya liberado. Lunito ya está liberado. De apenas unas horas, Luno, Lunito, será entregado a su mamá Andrea. Hoy liberaron al Lunito. Liberaron al Lunito. Nada para agradecer a todos por todo lo que están haciendo, que si no fuera por, por ustedes, eh, todo lo que se mueve, yo... ...no lo hubiese podido tener al Lunito. bueno... ...aquí lo tengo, pero que sepan que... hijito ven mijito! ...pero que sepan que, que sigue el proceso y bueno... ...vamos a seguir luchando hasta el final... Eh, ...para que todo salga bien y, y nada... ...hacer las cosas bien y, y... poco a poco y se les agradece a todo por todo lo que hacen... ...por todo lo que han hecho, por sus llamadas, por sus preocupaciones... Eh, los quiero mucho, bueno, un poco porque mi pareja se tiene que quedar también angustiada y todo eso porque igual sufre por, por Lunito y así vamos llorando, sufriendo, pero bueno, también lloramos de felicidad porque Lunito es libre. Muchas gracias por su visita. Por favor, síguenos en Vistazo Web.